Hola, hola, buenas a todos, aquí se Comentando Un Día Más en la Taberna Y hoy volvemos una semana más con The Mouse and the Spirit Vamos a por nuestro capítulo número 7 Y hoy vamos a buscar la pizzería Que en un principio A ver No, la... bueno, la cocina de... Vale, vale, vale La pizzería está justo en dirección contraria Rollo por aquí abajo en esta calle Vale el ratoncito a ver Mina. ah vale vale vale la pizza esta es la pizzería pero estaba uy Adiós. uy como subimos o sea porque hay que ir como a la zona superior de la pizzería uy. vale pero como que está un poquito complicado eh, oh, va. ¡Ah! que nos morimos vale hay que ir como por aquí vale por aquí más rápido ah, tiene que haber aquí alguna zona por donde subir ojo y por aquí no hay no. nada de nada Oh, uh, a ver Bueno, no sé si será lo que necesitamos o por dónde debemos ir, pero... Tiene... No, no tiene pinta. Es que si no, ¿por dónde? Oh... Eh... No, ese es el recorrido inverso porque tenemos la caja aquella tapando el acceso. Vale. Pero entonces, ¿por dónde? Oh, vale, allá hay un K Ah, no, es una tubería Vale, como por aquí Es que hay, o sea, sí, vale Tenemos pistas como de... Ah, bueno Se me cuida Que seguramente sea por aquí Tenemos pistas de por dónde subir Esta es la Kibling Box de la pizzería Pero como tenemos ya esto Atravesado que Entonces yo entiendo que es como Por aquí, por esta zona Oh, A ver Vale Vale, justo 99% tiene que ser por aquí Aquí está, vale 7548 Madre mía, madre mía, madre mía Vale, perfecto Y desbloqueamos este acceso Bueno, que ahora en un principio nos vale para bien poco Pero... Uf, vale eh, Que no se nos olvide Porque ya me había olvidado 7, sí, 5, 4, 8 vale. vale, pues vamos a... No partirnos las piernas, gracias Y vamos a volver a subir Hasta la Kibling Box esta Desde la que veníamos Está un poquillo lejos, pero bueno la verdad es que hemos recorrido casi medio mundo. Vale. Uy, eh. Venga. ¡No! Vale. A ver, que no haya drama. Volvemos a bajar. Que me dejo la bombilla ahí. No quiero. Está escondida, ¿eh? Ay, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Venga, para arriba. Porque madre mía, si tenemos que tener. Poderes ya ahí esperándonos. Vale, por aquí podemos subir rápido. Perfecto. Volvemos para arriba. Vamos, vamos, vamos. Ay. Venga. Vamos ratón. Uy, pero ¿para qué quiero? Oh, no tengo forma de subir. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Aquí se podía Vamos para arriba Vale uh. Maravilloso Esa literalmente está hecha para que te la encuentres al volver Vale, luego bajaremos por aquí eh, a ver 7, 5, 4, 8 7 5 4 8 Ahí al revés, mejor más rápido. A ver si desactivada, vale. Añadir este número a mi lista de contraseñas válidas. Me será útil en el futuro. Ahora tenemos que activar el reinicio de la Kibble box cuando vuelva todo el mundo y cuando está arreglado. Eso es lo que vuelva a mi, mi Kibble box vale. Nos vemos. Adiós. Ay, dónde estaba el otro? A los otros eran una pareja. Vale, que esos los vimos ya en el capítulo anterior. Que eran una parejilla de. Ay, perfecto. Ah, pues mira, aquí van a estar. Ah, no. Eh Serías dudas de dónde está esta gente, ¿eh? Espérate. Vale. Vale, por aquí no se podía Vale, vamos a subir y vamos a -rastrear al rastrear Venga Ay, con energía ratona ¿Dónde está? ¿Dónde están el otro El otro par de killings? Porque eran dos lo que no recuerdo muy bien Era dónde estaban Escuchar Los Kiblings ¿Vale? ¿Necesitas ayuda? Sí Va, que nos lo rastreé Desaparecido Confirmar Sabemos que está desaparecido Danos un poquito de... De feedback A ver dónde está Quiero rastrear Sí Alimentame Venga, toma, para ti Suficiente paseo Nos hemos pegado Vale Localizando Kibos Buscan los cielos Uh Aquí eh, vale Aquí no se baja Eh, oh Allí enfrente Buah Vale, llegando por aquí por la farmacia. Un poquito de freestyle. ¡Epa! Vale, ahí va. Cuidado con las piedras más ratonas. Vale. Vale, vale. Por aquí no vamos a poder subir porque esta es la de bajada. No hay... A ver, por este lado de aquí... Esta reja no la podemos subir, obvio Esta es la que hemos abierto antes Pero... Ah, vale, vale, esta no acaba aquí Vale, perfecto Pues esta es la escalera de subida probablemente Hacia los otros Kiblins Es que te dan como el flashback Ahí de la localización De dónde están los Kiblins Pero, fu, se, se pierde rápido Y además de un capítulo a otro Pues como que no me acuerdo casi Vale, vale, perfecto sí que es por aquí Ah, oh. Oh, qué bueno, por favor Que conforme vas pasando Las iluminas Me parece maravilloso el detalle O sea, si pasas y las electrocutas Vale Bueno, ahora me contáis un poquito Qué necesitáis Hola, me llamo Kifix Soy su ayudante, tengo el privilegio de ver cómo trabaja el maestro Kibos No me atrevería a interrumpirlo Habla con él si necesitas algo A ver Buah, wow, dos llaves inglesas. Buenas ratonas, he oído hablar de ti. Eres quien anda en la ciudad ayudando a los kiblins, ¿verdad? Qué mona. Por suerte, para ti estás hablando con lo mejorcito de por aquí. A mis colegas y a mí nos han seleccionado como el equipo de kiblins más eficiente durante 80 años seguidos. Sí, ya sé que es impresionante. Probablemente te decepcione el no poder ayudarnos. Pero voy a hacer una excepción y a enseñarte cómo se trabaja en condiciones. Alégrate ratoncita. El maestro Kibos ha accedido a dejarte ver cómo trabaja hoy. Esto es un honor, por favor. Maestro Kibos, muéstrenos cómo resolvería el problema. Vale, antes de nada, déjame que te ponga al tanto de la situación actual. Así que abre bien esos orejones redondos que te gastes. Este cartel del neón. Hubo un cortocircuito y lleva desde entonces sin funcionar. Es muy importante para los aldeanos. Tenemos que arreglarlo lo antes posible. Afortunadamente, los carteles de neón son mi especialidad. Comencemos por inspeccionar este panel de control de aquí. Vale. Abrir paso a los profesionales. Venga. Dios mío. Hay algo escrito pero está muy desgastado. Dice... M Pre. Jerga técnica que no ibas a entender. Déjame que me cargue. Deja que el maestro que trabaje en paz. ¿Qué significará esto? Resuelve el acertijo. F, F, E, C, M, P, R, H. Eh, pero ya lo tengo resuelto. ¿Ahora qué? Quizás sea una inscripción en lengua muerta. ¿Sería su grafía de algún tipo de secreto? Hace menos ruido, Kifix. Por favor, no me puedo concentrar. Se han desviado de conturnos. Eh. ¿Y cómo los ayudo? Eh, estoy un poco perdido con esto. Eh, o sea, en entiendo que. Yo sé que tengo que venir aquí. E, -f -e M, E, R, M, H. Ma pues si sí, no, no lo he hecho antes. A lo mejor tenía un tiempo. Pero a ver esto, ratona. Claro. Es un cack. Como quería esperar el líder del equipo de Kiblings más eficiente de la ciudad, he resuelto el problema con facilidad. No, sí, sí, sí, sí. Como lo resuelto, no tengo ni idea de por qué funciona ahora. Se ha arreglado solo. Yo no he hecho nada. Piensa rápido algo que mole. ¿Qué te que te voy a divulgar mis secretos ratón. No obstante, aprecio que hayas intentado ayudar. En fin, tengo cosas más urgentes de las que encargarme. Debo reunirme. Madre mía. Muchas gracias por permitirme verlo en acción, maestro Kibos. He aprendido un montón. Creo que podré unirme al equipo dentro de poco. Ya veremos, chaval. Primero tendrás que demostrar tu valía. Bueno, se acabó. Volvamos a la Kibling Box. Vale. Bueno, Va, pues ahora nos toca volver. Vale, que esto está enfrente. Que yo creo que es el problema, eh. Que te, tienes la perspectiva tan cambiada porque eres tan chiquito. Y, y realmente la ciudad está. Bueno, la ciudad del pueblo es grande como para. como para ubicarte, tú. Vale, a ver Vale, por aquí podíamos subir, creo Rápidamente Más o menos Vale, por aquí era, creo ¿No? No, no, no, no Bueno, sí Uy, lo hemos activado ese aún Vale, pero este sí pues hay uno ahí que es importante y que no hemos activado aún. ¿Qué será este? ¿Vale? Perfecto. Autorización. Hazlo. Venga, cárgate. Empezando el reinicio. Informista de Kiplings. Listos. Perfecto. cargando parece que va muy mal uh, vale no no va bien va bien va bien va bien hemos ayudado al artista no me acuerdo ni el nombre pobrecillo venga ¡Ping! maravilloso venga no estés triste que ya vuelve la luz poli vale funcionando El creador de mi programa. Recomenzar a las zonas calitativas. acepta este regalo desde el fondo de mi procesador. Vale. Es que es súper gracioso. Tío. Tiene hasta la pajarita. Goodbye, world. Vale. Ah, vale. Y la felicidad no la sacamos aún. Vale. Y este era el que nos faltaba por desbloquear. Que no habíamos hecho hasta ahora. Vale. Venga, arriba darle la felicidad, vamos a recoger la felicidad a esta artista, Eugene ¿Han vuelto las luces? Sí, por fin eh, quiero decir, mi infortunio se desvanece, tengo libertad para expresarme ya nada me puede parar, la energía fluye hacia mí, hacia mi brazo, mientras comienzo a pintar de forma imparable, soy imparable voy a pintar toda la noche o hasta que mi cuerpo aguante he <risa> gritando una hora, no debería haber gritado mañana les enviaré una nota para disculparme Hora de pintar una obra maestra ¡Dios mío! A entrar en un frenesí creativo Dale, ahí como vas con el pincel tú pa, pa, pa, pa. Vale Os vamos a recoger la felicidad Vale, perfecto El pintor y las luces Ahí va. Vale ya está Eso está muy bien, ratona Quedan solo dos personas para que mi misión frionista Y pueda volver al cielo Puedes encontrar los dos últimos humanos, ratona Cuento con ello, creo en ti Ay, ah, el Kibling cerca de la Fuente de la Plaza del Sur Me insistió en que te dé este mensaje Oye, ratona, no te olvides de traerme bombillas Buena suerte en la búsqueda y gracias Le dije que tenías mejores cosas que hacer Pero insisto Pero insistió tanto Vale Vale, pues ya tenemos dos Vamos a ir a buscar ¿Qué es esto? Ah, vale, la Kibling Box. Vale, vamos a buscar a la señora Lisa en la pizzería Bueno, la señora A la chica Lisa en la pizzería Que ya hemos ido por allí Vale, que supongo que es esta Supongo Ah no, este es el de la cocina Bueno, ya que estamos aquí Vale, a ver qué nos cuenta Eso sí, dame a mí, mi electricidad Mi energía Uy, el cocinero, Paul. Ay, mi cabeza me duele. Este catarro me está matando. Quiero comer algo caliente, si no fuera por el apagón. Esta quiche congelada que, tení, que tiene tan buena pinta ya estaría en mi tripa. Pobrecillo. Puede que la fuente de alimentación vuelva a haberse estropeado. Ya es la quinta vez este mes. Supongo que tendré que esperar a que el casero se encargue de esto mañana mientras me muero de hambre. Uy, le suena a la tripa. Quizás pueda intentar comérmela congelada. Buen provecho. No, no, no, no. Le ha petado le ha, Bueno, se ha roto la dentadura. Está demasiado dura. Tengo una idea, puedo calentarla con mi secador portátil. Di que se rey. Pero si va también con. Ah, bueno, si es portátil. Pues esta belleza y... Venga, venga, secador. Demuestra de qué pasta estás hecho. Nah, nah, no te vale para nada. Esto va a llevarme un rato. Si no fuera por mi enfermedad, habría subido al tejado del edificio de al lado a arreglar yo la fuente de alimentación. Vale, tremenda pista. La quiche y el secador. Vale, pues vamos a ver si nos podemos acercar por aquí uy Vale, perfecto Justo eh, Nos soltamos Vale, vale pues vamos a subir hasta la Kibling Box Y bueno, yo creo que por lo menos la localizamos Y cerramos el, el capítulo por hoy A ver y, Vale uy, wow. Ah, digo, qué susto Vale, sí, sí, justo por aquí. Maravilloso. Uy, espera. Vale, por ahí ya podemos subir también. Vale, a la chimenea con talle. Norte residencial, quiero encenderla. Sí. 30, 30 de energía, oye. Vale. Uy, esta está como medio rota, pobrecilla. Las que no funcionan en estos momentos. Faltan Killings, ¿vale? Sí, te los puedo mostrar los Killings. Venga, dame una pista a ver dónde están. Ay, no tiene ni, ni, ni el candadito. Hostia, además está súper oxidada, tú. Ese reactivado. Vamos, dónde están esos Kiplings? Enséñanoslo. Hay un minero. Qué kill por dios. Y un, oh, un submarinista Pero si eres eléctrico, hijo ¿A dónde vas? Vale, bueno, pues nada Aquí, tal, tal que aquí Lo vamos a dejar en el capítulo de hoy Espero que os haya gustado, que os esté gustando la serie, que os mole y que lo estéis disfrutando. Así que dicho esto, ya sabéis, seguidnos en las redes de la taberna, que van a estar todas en la descripción, que comentamos un poquito de todo, estamos activos por ahí. También recordar suscribiros a la taberna Roca Negra aquí en YouTube, que estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.